Carolina, gracias a Francis, gracias a todo el equipo de producción. ¿verdad? Saludar a los muchachos, a Israel Puente que está en la coordinación, también a Joanny Cordero que está en la producción, a los muchachos, verdad, a uh -huh. Víctor Paredes, Blacky que está en la, en la cámara ahí detrás, aquí está Junior Burgos y Eric Gutiérrez, es nuestro equipo élite verdad, que está aquí, más los demás que se integran, a Arismendi, la antigua, Vladimir Paula. Todos. Tengo el tiempo corriendo aquí, Israel. ¿eh? Bien. Miren, hay una preocupación que tenemos de manera particular con relación a, al municipio de San Francisco de Macorís. Atención, Siquio NG de la Rosa. El tránsito en San Francisco se está convirtiendo en un caos. Porque hay más vehículos en San Francisco de Macorís. An Anoten, muchachos. Anoten. Hay más vehículos en San Francisco de Macorís y, por tanto, eh, aquí no se, no hay más calle, ¿verdad? No hay elevado, no hay nada y, por tanto, eso está, pro, está provocando caos en el tránsito, pese a que es una ciudad bastante pequeña. ¿Qué resulta? En los alrededores del Palacio de Justicia, para mencionar un punto específico, en los alrededores del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, no hay quien encuentre un parqueo. No lo hay. Está totalmente lleno. Si pudiéramos eh, apoyar las imágenes, ¿verdad? Para que la gente pueda observar cómo se da eh, esta situación de tú encontrar un parqueo. Tienes que ir a tres o cuatro esquinas. Pero eso es cerca del, del palacio. Pónganlo en full pantalla, porque a mí no me parece. Porque... Ah, bueno, sí, miren, eso es cerca de, eso hay frente, frente del Eso es frente al palacio, pero pues yo como, como que están al revés. Pero bien, eh, y lamentablemente no hay parqueo en San Francisco de Macorís. No lo hay. Y es importante que el ayuntamiento a la cabeza, el alcalde Siquio NG de Las Rosas, comience a trabajar en una estrategia de cómo vamos a resolver esto. Yo no soy eh, planificador. ¿Cómo se llamaría Francis? No, experto en urbanismo y tránsito. Sí. Como dijo el alcalde. Yo, sí. yo no soy experto ni en urbanismo, ni en tránsito, ni en nada. Eh, no, en esa área no. Eh, pero sí uno naturalmente se preocupa por los temas. Para sí. tú conseguir un parqueo en cualquier punto ya de San Francisco de Macorís es un lío. Lío, porque estamos llenos. Entonces, yo creo que el municipio tiene que comenzar a estudiarse a sí mismo saber cuál es eh, eh, la carga vehicular que hay aquí en San Francisco. Eh, imagino que a través de la DGI pudiera conseguirse en esos datos, ¿verdad? Bueno, habían unos, sesen, unos 23 mil vehículos. Uh -huh. y un ¿Cuánto un fue eso? Eh, bueno, eh, tengo entendido hace unos dos años, ah, pero bueno. sí la pues, estadística... A esos 23 mil, súmale el carro mío que antes no estaba. ¿Quién, <ríe> ¿Quién compró carro en los últimos tiempos? Eh, Tú... Allí me dicen que compraron dos Entonces, súmale esos tres hey, y en el, el mío hay. y el de ellos dos Y en el máster yo sé que hay gente que tiene carros que antes no tenían ¿Se acuerdan de aquello de la estabilidad económica? Ah, pero bien, ese es otro tema Yo entiendo Yo entiendo Que el municipio tiene que abocarse A un estudio profundo De su estructura Señores, aquí están construyendo edificios sin parqueo Están construyendo edificios sin parqueos ¿Dónde van a parquearse tanta gente? ¿Qué vamos a hacer en San Francisco? Si, en, si tú permites como municipio que construyan un edificio sin espacio para parqueo, es un caos. Entonces, yo creo que hay que comenzar. Esta es una idea. Esta es una idea. Yo no soy, ya lo dije, yo no soy experto en eso. Que yo creo que el municipio tiene que comenzar a identificar aquellos solares que están baldíos que están, eh, o no baldíos, que están, por ejemplo, que no tienen eh, construcción, naturalmente solar, para comenzar a utilizarlo para este tipo de servicios. Así como hay uno ahí eh, cerca del parque, como eh, que este es el Central Parking, eh, así hay que tratar de ubicar como municipio otros espacios que le permitan a la gente poder parquearse, porque es prácticamente imposible, imposible parquearse en San Francisco de Macorís. Por favor, colóquenme las imágenes. Porque, señores, nosotros como pueblo no estudiamos nada. Aquí no se estudia absolutamente nada. Tú vas por ahí, por los alrededores de, de, del palacio y no hay forma de parquearse. Pero eh, tú vas cerca del ayuntamiento, en el centro de la ciudad, cerca del Parque Duarte y tampoco hay parqueo. Donde quiera que vaya, tú tienes que dar vueltas y vueltas y vueltas. Y quizás si alguien se va, entonces esto aprovechar. Porque estamos totalmente llenos de vehículos. Eso es falta de planificación, pero no del alcalde actual. No, sino sí, de, de, de, de... Es una, una cuestión ya hasta cultural. Yo le llamo que hemos ido creciendo de forma desproporcionada, sí. sin ningún tipo de control. Eh, la gente está comprando vehículos, o la gente compró vehículos. Eh, antes de la pandemia y entonces estamos totalmente saturados. ¿Y qué yo creo? Observando los tapones que se dan momentáneamente verdad en San Francisco, veo que <coughs> mucha gente que viene de Nagua, pero que va para Santiago y tiene que cruzar por la ciudad. Eso no es lógico ya en estos tiempos. Así que aprovechar para que el alcalde pudiera promover, ahora que está todo completo, que tienen Congreso y Poder Ejecutivo, el apoyo... Eh, desde, el, desde el gobierno para que aquí se pueda construir un elevado el que viene de Nahua no tiene por, y no necesita entrar a la ciudad ¿para qué tiene que cruzar por aquí? está bien que hay una circunvalación que van a hacer, eh, no sé en qué va eso pero lo ideal es que el que viene de otra ciudad y no necesita entrar a San Francisco de Macorís, ¿para qué entrar? ¡Háganle un elevado! Bueno, ya la circunvalación dice que la terminan de aquí ¿a febrero? De, ¿a febrero? Supuestamente. Puede suceder una maravilla. Me dieron ese dato desde Santo Domingo. <coughs> Atención al equipo de prensa si hoy en la tarde me pueden acompañar por favor para que vamos de un pronto ahí a la guaranda donde está parte de la, de la de esta... no, Y la, eh, te, te sugiero que empieces a hacer la toma desde las cejas. Okay. El trayecto carretera a la ceja, eh, es génimo. génimo. Atención, el amigo mío que le gusta mucho andar en eso, en eso eh, dando brinco en construcción y cosas así, que, sí. que me llamen para que hoy eh, nos llevemos un camarógrafo para ver cómo va este proceso. Y ver, por ejemplo, a, eh, dónde desemboca, dónde sal, saldría. el eh, Ahí es que está, que nosotros no tenemos a ciencia cierta, sí, dónde no, ese, empieza no. aquí en la autopista, en la, en la avenida Antonio Guzmán Fernández, allá en la altura de la entrada de las Guamas que vemos que están haciendo como... Está la apertura. Están diríamos que ahí entra ah, bueno. el trébol. Entonces... Para eh, uno entrar, insertarse a esa... A Entonces, hay que felicitar, aunque mucha gente no lo quiera decir, esta iniciativa de las de la autoridades pasadas. Ajá, sí. claro, porque esto va a contribuir con desahogar a San Francisco de Macorís. Muchísimos camiones lo que no pasa que le dieron muchas vueltas Yayan Muchísimo. y lo pusieron muchas veces eh. en, en el presupuesto y no lo hicieron. Sí, sé. no, pero por lo menos eh, se inició y la, la, la iniciativa está ahí qué bueno eh, que en San Francisco de Macorís un grupo Viajes de camiones que no tienen a qué entrar Y un grupo de gente Dañando carreteras, si dañando puede, calles y haciendo Si se tapones. puede, por ejemplo, evitar que entren A San Francisco de Macorís usted no va a entrar a un pueblo ¿Para qué tiene que pasar por el pueblo? Y esta iniciativa entonces es importante Y ojalá que la pudieran terminar eh, De aquí a febrero eh, Pero, atención Siquio Vamos a ponerle atención Especial al tránsito Se está convirtiendo En un caos En un caos el tránsito, no hay parqueo vamos a, a la gente que están ahí en planificación, en planeamiento urbano, a trabajar y vamos a organizar este municipio para que podamos convivir porque vaya un momento que no nos no, no, no vamos a poder mover. Y tú sabes que siempre he pensado eso, Yerlán, de estos camiones, patanas y vehículos pesados que solo usan a San Francisco de Macorís como tránsito, que lo que vienen es a entaponar la ciudad, a dañar nuestras calles, porque no le dejan nada al pueblo. O sea, siquiera es, no es que hay paradas, que hay negocios. Sí, existe, o sea, donde existe ellos el movilizan la producción local, es nada lo que se realiza. Existe que la movilidad debiera de tener un costo. Precisamente para Imagínate controlar el amor, un poco dice, ¿no? la, la el flujo. Y sí, así es. Tenemos la llamada, tenemos a Pacheco, que está en la línea. Adelante, Pacheco. Buenos días. Muy buen día, Alistair. Mira, eh, dice Francis que tiene informaciones que la circunvalación la no va a tener en febrero. Pero tú estás creyendo en los políticos todavía. <risa> <risa> si ni, ni le han pagado a las personas que eran propietarios, que son propietarios de esos terrenos, pues por donde está la trocha. Ahora bien, ¿solamente es hasta ahí, a, hasta donde está, en la carretera que va de San Francisco a la Guaraná, o es ahí que concluye? No, eh, Entonces, más allá ¿Es de, como tú eh, crees que van a terminar en, en febrero? Yo no creo que en febrero, realmente... <risa> Hay que la, un poco, la información sabe, es que el Pacheco, presidente está interesado en que eso sea en febrero. Pacheco, ¿tú recuerdas que Danilo Medina anunció esta obra como terminada al igual que el hospital o sea, él vendió como un logro la creación no terminada por sí, pero no, no. anunció estas obras como realizadas para San Francisco de Macorís y no lo hizo una cosa es iniciar un proyecto y usted dejarlo a medias, como lo hizo porque dio fecha él dio fecha para la circunvalación y dio fecha para el hospital y mira pero dónde si está el, el hospital un, un presidente sin vergüenza. él dio fecha y sin criterio, ¿Tú no ve que negró la victoria y, y cuántos pesos han llevado, obviamente la desesperación ya, pero, lo llevó a todo esto, a todos los errores. Pacheco, podemos mandar una cámara ahora a grabar el hospital, a ver en qué en qué, en qué porcentaje está. No es, mi amor, Evan, pero que Danilo Evan, Medina dio es fecha. Estoy hablando segundo. de que Danilo Medina dio fecha. ¿Qué, ¿Qué hora es? Ah bueno, solo Yo estoy hablando de que Danilo este poder, Medina dio fecha para la entrega. Sí, pero tú no puedes y por no ejemplo. En medio de una pandemia como lo que pasó. Eh, que naturalmente hubo, hubo atraso en ese hospital, pero aquí hubo una pandemia. ¿Cómo tú sigues Pero contigo, él dio hospital, la fecha, dio fue antes pandemia? de la pandemia. Yo sí, no, sí, no, no, no, no, no, no. voy a buscar la fecha, ¿Eh? fue antes de la pandemia que él estableció la fecha ¿Eh? que fue se no a entregar. Eh. No fue en la pandemia. No eh. fue en la pandemia. Le abonado planeación? para que tú veas el toleto. No, pero espérate, vamos a aclarar eso. Danilo pero Medina la, ofreció la pandemia el hospital. Los niveles de corrupción y los contratos que hicieron Es que tenemos que separar. Tenemos que separar cosas. Debieron hacerse, debió hacerse como hicieron en, en México, donde el presidente no tomó el poder, se rebajó el sueldo a todos los funcionarios. ¿Y por qué no lo hacen? Entonces, el pueblo quiere encargarle con impuestos, quitarle la poca comida que se, se está comiendo a alguna persona para seguir beneficiando al sector empresarial que es el que dirige el país. ¿Y ¿A quién? Pero cuando, el, a, la a a Catalina ahora. El, el sector eléctrico, Macarrulla y Acceso Barrancini, ¿qué son ellos? Son obreros. Es ¿Eh? ahí que está el y por eso la población está indignada. Y ya el gobierno luce viejo y no ha cumplido dos meses. Eso no lo dije yo, eso lo dijo Pacheco. Muchísimas eh. gracias, Pacheco. Tenemos otra llamadita. Buenos días. Sí, buenos días. Buen día, caballero. Ya, ya. Adelante. El presidente Medina vino aquí el año, la materia empezó este año. El uh -huh. presidente vino aquí a San Francisco a, media, a mediados de año. Y prometió que a diciembre iba a estar terminada el hospital. Es cierto. Y, y cuando él hizo eso, estaban los empleados parados porque no le pagaban. Así es, así es. Y como quiera prometió. Mira, Igual que la circunvalación. Lo que usted tiene que ver es cuántos hospitales se construyeron en ese gobierno. ¿Cuántos habían antes? Ah, y en qué, en qué, pues vamos, vamos a mandarlo a grabar. Y hay que ver eh, la sobrevaluación, sobre los vicios de construcción y todas las denuncias. ¿Dónde? Te lo voy a buscar. Te lo voy a buscar. ¿Cuáles? ¿Tú es? no has visto video en Santiago, el hospital pediátrico? ¿Cómo ¿Cuál está? Es? Que eso da vergüenza. Que los, los que eh, si equipos... a utilizar el video Obvio. aquel que era de México, no, eh, ese no que es dijeron, no. esto fue construido por la hoy soy, no, y no era un video es. de México. Eh, para aquí, aquí para señores, aquí en este país para eh. nadie es un secreto para nadie es un secreto que los vicios de construcción por la poca supervisión y la sobrevaluación de obras que tenemos es una cosa descarada tenemos una llamadita, buenos días buenos días bueno aquí. ¿me, me escucha? Sí, le escuchamos mira eh, yo siempre yo, yo, Ah, bueno, pues esta. Pónganse ah. de acuerdo, el equipo técnico me dijeron que era de allá. Un momentito, entonces, buen aquí. día. Adelante. Yo quiero decirle que, respecto a la golpe, yo creo que Sobre el yo no estaba de acuerdo porque ningún niño que vaya a nacer, que Dios le ha mandado a este mundo, ni no, si una madre, que resulta en tu madre, tiene que matarlo, ¿por ¿okay? qué? No se escucha muy bien, pero lo que él dice es que respecto al tema que estamos tratando del aborto, nadie tiene derecho a matar. Básicamente eso es lo que dice. No vamos bueno. nosotros a conectar con WhatsApp y precisamente vamos a leer la pregunta del día para poner a, a los amigos en contexto. Tenemos la llamadita y buenos días. Buen día, mi amor. ¿Cómo estás? Hola, Irka. ¿Cómo estás? Óyeme. ¿Ya, ya? Ajá. Tú te vas cuando la gente... No, dice, no, no, yo no me enojo. No me saques de contexto. No, yo no me enojo. Yo pongo los puntos claros, Irka, no me saques de contexto. O sea, me... es, que... es que tú no, no, eres no. muy... Tú dices que yo soy agresiva hablando. No, no, no, no, no, no yo, yo, yo debato, Irka, de... entiéndelo, no yo debato. Yo no, me, yo no me enojo, a yo debato. Pero déjamelo, yo en mi... Adelante, es para, es, déjame, para, es, para que no, es para que no saques de contexto. No. Ahora sí. Tú te cuando la gente te dice de botella... Pero en el, el gobierno de Danilo Medina Solamente los que recibieron Beneficios personales Lo defienden como tú lo defiendes Porque ni él mismo se defiende Irka. Porque él sabe lo malo que lo hizo Irka, Esto en los contar, ocho años de Danilo escúchame, Ajá, escúchame, eh, dale, termina, termina. Ese dale. hospital Y ¿Te está esa ahora? circunvalación Desde el primer gobierno de, de Danilo Medina Estaba en el presupuesto Y nunca pero... se hicieron Y siempre lo anunciaron ¡Muy bien! le hicieron! ¿Y cuándo la vienen a hacer? Cuando él se ve que ni los perros van a hacer por él, o el ladrón. Entonces viene oh, llantando a los macorizantes. Yeah, yeah. Yo pasé ayer por ese hospital y tal en el ¿No ¿Cómo grabarlo ahora? ¿Cómo grabarlo ahora? Para ver en qué nivel no... está y no engañemos al público. Qué ni qué hizo ni él? La, ni usted pero ni yo. qué hizo él con todo el Mátate todos los años pudiendo pudiendo en su presupuesto y el miren, presupuesto inicial Irka Irka empatar con el, el gobierno de Danilo Medina a nivel de construcción va a ser difícil para cualquier gobierno ponte a buscar para que tú veas todas las obras que se gente hicieron independientemente de lo que quieran decir ¿Pero no, tienen 20 años en el gobierno? no 20 años no 20 años no eh, tú tienes por ejemplo 16 años en el gobierno tienes que dividir sí sacando los cuatro discólitos 16 años pero ok te pregunto es que no lo puedes ver Permíteme hacerte una sí, pregunta. Pero, pero escúchame. Adelante. Es que tú no lo puedes ver como gobierno del PLD, tiene que tiene que verlo como gobierno de por presidente. Por ejemplo, los ocho años de, de Lionel, ¿eh? Los ocho años de Leonel, y tiene que verlo como los ocho años de Danilo Medio, no lo puede ver pero como dieciséis años de, de, del PLD, ayer, no Jean, se ve así en, en materia de construcción. Como Yo estoy que de nosotros... acuerdo con que se dividan, porque claro lo, que, es que lo, lo primero fue que se hizo una desconstrucción de lo que habían sido los gobiernos del PLD, solamente porque había un interés. Eso es en de... forma, esa es en forma, no ves? Eso es en forma, sí, pero, pero, en pero de eh, es decir que la... están ahí las obras, sí, están pero, ahí las pero obras. Pero son más. La de los primeros periodos que la de no, último imposible, imposible y tú lo sabes no, Ahora bien, te lo que demuestro. Lionel cambió la capital y la llenó de elevado Sí, que el, modernizó y el, la capital y este, Sí, y el ahora, este. ahora, con, ahora con el este. tú tienes que sentarte con los dos gobiernos No es no, no es lo que tú pienses, es con datos bueno, ¿Qué hizo también? Mira la, la, que la autopista Duarte en que lo único que en tiene el corredor de, de seguridad y ahí no se construyó nada, hoy día en construcción estoy hablando, hoy día en construcción, hoy día, Odebrecht Brexit está exigiendo 700 millones ¿cuánto de dólares ¿Cuántos kilómetros de carretera hizo el gobierno de Leonel? ¿Cuánto hizo Danilo? ¿Eso y está ahí? de Danilo? Más... ¿Claro? Y en materia eso, de corrupción, es que el gobierno más y en materia de corrupción, el gobierno más corrupto es que, ha sido el gobierno es de Danilo Medina es, que es otra, otra cosa. cosa, vamos eso es ah, otra cosa es una cosa, es una cosa y eso no está determinado, una es una opinión tuya, no, tuya no, la realidad está ahí, la realidad está ahí, ¿cuánto Preso hay. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido ah, la no. constructora? ¿Cómo va a no haber preso? ¿Y cómo va a haber preso? Con un Jan Rodríguez. Vamos a ver una Pero, llamada. por Dios. Buenos días. No hay ni un preso adelante, porque no ha habido corrupción en la República Dominicana. Adelante, adelante. Ellos manipularon. Buen día. Buenos días. No ha cogido. Dios mío Señores, hay que hablar con fundamento No, el único que fundamenta Eres tú El único que fundamenta eres tú No, pero tú estás diciendo que no estamos hablando con fundamento Cuando tú dices hay que hablar con fundamento tú claro. no estás diciendo que yo O que Francis no lo estamos no, no, haciendo a lo que yo me refiero, Y cuando eh. tú dices que no ah, hay corrupción, es que, es que si te lo tomo no, personal No, no Te estoy respondiendo lo que tú estás diciendo Es que yo no estoy hablando de personal Yo te estoy hablando de que tú estás diciendo de que cuál es la corrupción porque no se ha aprobado pero no, no yo no he aprobado momentito momentito que no hay tú corrupción estás diciendo, porque no se ha aprobado ¿No estás diciendo Carolina eh, de manera si se quiere eh, déjame yo ni ponerle calificativo a eso para que no te ofende no, no, no, que tú que estás yo... diciendo que el gobierno de Danilo Medina fue el más corrupto cuando eso corrupto? no se ha determinado Ni... no, pero es que no, no se ha determinado, determinado. Mi amor. no se va a determinar tú sabes cómo tú sabes por qué no se determinó te, te digo bueno, por qué no, a no, pero no, pero te... no, pero permíteme te respondo pero vamos a hacerle la pregunta al pueblo no ha determinado yo te pregunto por qué no se ha determinado porque aquí había un procurador de la República Dominicana que solo respondía a los intereses. pero permítame terminar mi amor tienes que no no, que no se ahora perm... lo determine te pero vamos a poner que nunca uh, no. se Luego en el futuro, en función de los Exacto. actos de corrupción, tú puedes decir, mi amor, cuál pero fue los actos están ahí. Aquí está la llamada. ¿Qué ¿Qué las informaciones no? están ahí, por Dios? ¿Con Chana Lai se va a determinar? Para muestra no, un poco. No, botón. no, porque ahora. Con Chanalai. No, quién está. Un ahora empleado eh, de Danilo Mar Mar de eh, Medina. Vamos a ver, buenos días. Que sé. Buenos, día, Buen buenos, día. Día. buenos días. Buen día, caballero. Adelante. Bueno. Ha venido bonito. Eh, ella eh, ya lo, estaba bonita. Chacho, la va a ser cara. Saca... <risa> <risa> <risa> está buena. <risa> Mi don, adelante, buenos días. Ahora ya porque de esa corriente quiere hacer uno aquí. <risa> <Hello>. <risa> buen día, buen día. Atrévete a hablar. <risa> Están quemando los teléfonos. Buenos días. Le escuchamos. Sí, sí. Adelante. Los programas como ustedes deben de trabajar y discúlpeme para buscarle solución a la situación de Macorís Sí. Le voy a ser sincero, yo tengo 38 años viviendo en Cenoví y nunca en mi vida había vivido la experiencia que se está viviendo ahora en San Francisco de Macorís. Ahora mismo usted viene de Cenoví y a las siete y media de la mañana, 8 es un tampoco increíble en la avenida sí, sí. Antonio. Francisco Antonio Gómez sí. Fernández. Hay que tratar de buscarle una solución sí. a la circunvalación. Lo sí. otro es que a las 12 tampoco se puede salir y a la hora de las 5 Yo sé que hay muchos vehículos, pero hay que buscarle la solución pero también yo no sé si Yan Yan o ese señor que está ahí al lado Francis, son amigos es? Sitio de Siquio Ng de la Rosa, díganle a Siquio por favor le que trabajen y si no va a trabajar que entregue la sindicatura en la entrada de Colón, en la entrada de Colón hay unos hoyos por ahí vean, que el motorista que caen en esos hoyos yo le tengo pena, pena le tengo es que Macorí entero está lleno de hoyo en la calle. Ahora tienen el gobierno a favor. ¿Y qué es lo que quiere? Que empiece a trabajar. No, que es a partir de, de la semana que viene. Y eh, Xenobí, el síndico de Sinovía, ah, allá es que hay hoyo de verdad en la calle. Mira, esa parte de... de no le corresponde Gracias. a Siquio esa parte. Gracias a usted. Ese no, vi, ese no, vi, no, eh, no ni la parte de Aguayo le pertenece al distrito, pero en la autopista es obra pública. Obras públicas es la que debe, y me imagino que el gobierno debe estar preparándose para establecer algún plan de bacheo, porque la verdad es que usted tiene razón, hay una cantidad de hoyos y de aquí a Controva eso es increíble. Eh, tenemos otra llamadita, Francia, buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Sí. Buen día, dama. Sí, para decirle a Francia, a esa niña, que tengan piedad de Yeyan, que que está enfermo. No, ¿Cómo así? No. No. No. Perdi no, no, no, perdi per usted usted perdió en el debate ahí, ya perdió. <risa> perdió en el debate. <risa> ah, gracias, <mi> perdió. <risa> se fue a lo personal, perdió. Vamos, no, a, le, a, le ver ahí, vamos no, a ver. Déjame bueno, no, ver cuál es la enfermedad. Buenos días. Buenos días. Buen día. Adelante. Adelante, la mujer. escuchamos. Buena, mi amor. ¿Cómo están ustedes? Muy bien Le habla Paulina de los Rieles. mire mi amor. Eh, dígale al síndico que se dé una vueltecita por los rieles abajo, porque aquí no tengamos asfalto ni nada. Sí. Estamos en comunicado. Sí, que yo dijo que a partir de la. Él había dicho que era a partir del 16 de agosto. Pero ahora él dijo, en el día de ayer estuvimos en una entrevista con él acá y dijo que a partir de la semana Han que viene. Han pasado cuatro gobiernos y siempre están en lo mismo. A partir de la, la semana que le, viene él dijo que va a resolver. ya. esperemos que. Sí. Le dio sí. No, porque lo que él dice, debemos sí. decir que no lo que él dice. Vamos, tenemos otra llamada ayer ya. Sí, Miren, señores, ustedes entrando, están, claro están claros llamadas. cuáles son las rutas de, de, de la basura para que no estén peleando. Buenos días. Saquen la basura hoy martes. Tenemos la llamada aquí. Buenos días. Dame. Aquí. Buen día. Buen día. Sí. Adelante. Hola. Le escuchamos. Ya, ya. ya, ya. Adelante. Ya, ya. Lo, que, lo que pasa es que Carolina tiene la razón. Lo que se está notando es lo ¿no? del gobierno de Danilo Medina que acaba de pasar. Pero no se acuerda de Hipólito Mejía, del gobierno de Hipólito Mejía. No, yo no se ella ve que el gobernó de Banco Barnese, de los oh, corruptos de right. CNN. 55 mil millones. Balice, ella no mienta esto. Desde Ella el 2000 no para acá esto. hay que meter a, sí. a todo el sí, sí, que robado. 5 mil millones de pesos va, que a, todavía lo están pagando. Y, la, y lamentablemente hay que decirlo, hay que ligarlo a los dos. Sí. Miren, va, oye, desde el 2000 para acá. Escúcheme, vámonos ahora para Odebrecht. Adelante. Eh, eh, eh, ellos están involucrados lucrado también porque vas es uno de ellos. Así es. Es uno de ellos. Déjalo quejar que, queja a la gente de Odebrecht, porque ahí está metido la gente de Leonel. Todos pueden de Hipólito todos ahora, deben ir a, Ahora eso. también todos han de y, y no se acuerdan de, que, de, de, de los corruptos que son de la gente de Leo miren, bueno, en la historia democrática en la historia democrática de la República Dominicana no ha habido aquí un gobierno de mayor nivel de corrupción que el Hipólito Mejía 2000-2004 un hombre que incluso tenía gente cuando la justicia le pedía que fueran el presidente decía no va para allá ¡Busquen lo que eso está ahí! Así es. Vamos a hacerlo. ¡Busquen lo que eso está ahí! Bien. El presidente decía, no, él no va para allá. A la Lo justicia. grave de esto es que oh, cuando entró Danilo... y van Danilo. a decir que ahora hay una corrupción, pero por Dios, Francis, señores... ¿cómo? Francis, Yerlán, vamos a conectar... Vamos con a WhatsApp. ver, sí.